En este video vamos a ver cómo hacer una nota de crédito para una rebaja de productos ¿ya? Hay otro video publicado en el que mostramos cómo hacer una anulación completa del documento Pero a veces pueden existir situaciones por las cuales no queremos hacer una anulación completa ni una factura nueva Sino que simplemente queremos hacer una nota de crédito que descuente un producto o que lo rebaje esto puede pasar, por ejemplo, porque el producto estaba sin stock o porque el cliente simplemente se arrepintió y lo quiso devolver. Entonces supongamos que tenemos esta factura, está creada esta factura de ambiente de certificación, la número 585, y tenemos tres productos. Tenemos un producto por 5.000, un producto 2 eh, por 3.500 y un producto 3 por 10.000. Aquí las cantidades todas dicen 1, vamos eh, a suponer que es una unidad de cada producto, ¿Ya? puede ser un kilo, un, un litro, da lo mismo, pero es un valor. Este, este es la página del documento, entonces lo que tenemos que hacer es ir a la pestaña de referencias ¿Ya? y acá hacer clic en donde dice crear referencias Hay otra forma de hacerlo que es yendo directamente a la página de emitir un documento, pero esa opción no la recomendamos porque es un poco más complicada y lenta, porque hay que escribir todo. Entonces van a ver ustedes que si crean, ponen crear referencia, el documento ya está armado con los datos. Se fijan aquí, ya está el producto, está el producto 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Primero es seleccionar el tipo de documento que corresponde. Entonces acá seleccionamos nota de crédito. Es súper importante que hagan eso porque la referencia por defecto les va a dejar el documento que tengan por defecto, que generalmente es factura. Entonces, lo primero es generar el cambio indicando que es una nota de crédito. Luego, en los detalles, vamos a ver que tenemos todos los productos. Cuando hacemos una anulación, esto lo dejamos así. Dejamos todos los productos y acá en el código de referencia ponemos anula. En este caso, como es una rebaja simplemente y no una anulación completa, en el código de referencia debemos colocar montos y en el detalle debemos dejar aquellos productos con los valores que, estamos, eh, que nos están devolviendo o en el fondo el dinero que le estamos devolviendo al cliente ya sea porque el cliente se arrepintió del producto o porque no lo teníamos en stock o cualquier otro motivo entonces por ejemplo, si en este caso el cliente se quedó con el producto 1 completo lo quitamos de la nota de crédito porque ese producto no se está devolviendo supongamos que el cliente devolvió el producto 2 completo en ese caso los 3.500 pesos se quedan completos y supongamos que el cliente del producto 3 se quedó con la mitad del producto y devolvió la otra mitad. Entonces de los 10.000 lo cambiamos a 5.000. Entonces ahí tenemos nuestra nota de crédito ya creada. Tenemos que seleccionar nota de crédito. Tenemos que seleccionar que la referencia es corrige montos. La razón de evolución. Y en el detalle debemos dejar aquellos productos que nos están devolviendo que no entregamos o en el fondo lo que le estamos el dinero que le estamos devolviendo al cliente ¿Ya? y en este caso dijimos que el producto 2 se va a devolver completo y el producto 3 nos van a devolver la mitad con eso generamos el documento vamos a ver la previsualización y ahí podemos ver que tenemos nuestra nota de crédito, en este caso no tiene fuera asignado porque no le hemos enviado un puesto interno pero no es relevante el envío en este momento y tenemos la referencia a la factura electrónica donde se indica que es una devolución y acá tenemos los dos ítems que nos están devolviendo con obviamente sus valores y el total si ustedes comparan esto con la factura pueden ver que el producto 2 que es por 3500 acá está también el producto 2 completo por 3500 qué significaría eso que nos devolvieron el producto 2 completo por, por ejemplo y en el caso del producto 3, que tenía un costo de 10.000, acá el costo del producto 3 es 5.000. ¿Qué significaría eso? Por ejemplo, que nos devolvieron la mitad del producto 3. Por ejemplo, si era un kilo de algo, nos devolvieron medio kilo. Y si revisan el producto 1, el producto 1 que era por 5.000, no está en la nota de crédito. ¿Por qué? Porque no se está haciendo ninguna devolución que involucre ese producto. Y eso es todo. Después simplemente falta generar el DT y con eso ya volvemos al ciclo normal de emisión de un documento. Entonces esa es la forma en la que pueden hacer una nota de crédito que corrige montos o una nota de crédito que rebaja. Cualquier consulta pueden hacerla en los comentarios.